Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Eh, ¿Cómo se os va, queridos? Esperen que voy a subir un poquito el volumen de esto. Perfecto. Bueno amigos, eh, hoy tenemos nuevas eh, novedades, valga la redundancia. Eh, a ver, vamos a empezar por lo primero. Lleven la comunicación durante la batalla a otro nivel van a estar saliendo nuevas formas de comunicarse con el equipo bien eh, esto se va a estar po eh, poder probando eh, en lo que es el en el test bien en el test server control único para todas las acciones ahora puedes usar la tecla t en casi todas las situaciones de comunicación durante la batalla podrán usarla para interactuar con el terreno los compañeros de equipo los enemigos las bases y los marcadores de comunicación existentes toquen esta tecla para enviarles a sus compañeros de equipo un ping inmediato mantengan la tecla apretada para ver la rueda de ping con más opciones trabajen con sus aliados sorprendan a sus enemigos suspendan ataques y mejoren las tácticas de equipo lo cual me parece muy muy bien porque son muy muy rudimentarias las herramientas que tenés hoy en día para interactuar con tus compañeros de equipo. Eh, simplemente tenés eh, ayuda. Tenés afirmativo. Tenés negativo. Tenés ataquen. Y tenés defiendan la base. Si no mal recuerdo, creo que no me falta alguno. Eh, creo que no. Y después, bueno, tenés la tecla La T. Que es cuando señalás. Eh, digamos que estás solicitando fuego sobre un enemigo. Pero no más que eso. Bueno, acá dice que se van a venir. Marcadores especiales, bien. Eh, mientras se lleva a cabo la cuenta regresiva de la batalla, podrán informar a sus compañeros de equipo dónde se dirigirán interactuando con marcadores especiales. Ves que acá en el eh, mapita tenés como. como diferentes. Hill, Rabin, Lighthouse. Eh, sea Como diferentes lugares para donde vas a dirigirte, digamos, ¿no? Ya estás avisando para dónde vas. Algunos. A veces lo hacemos, yo a veces lo hago, a veces sí, a veces no, depende, como no, nadie le da mucha bolilla a eso. Pero por lo general lo hago más cuando estoy con el ligero, ponele como diciendo voy a spotear por esta zona, pero después capaz que nadie te da bola ahí, no sé, como que es medio raro. Eh, estos marcadores resaltan los puntos de interés principales del mapa y los ayudarán a decidir el sitio donde, donde intentarán de sorprender a sus enemigos. También verán cuántos aliados planean ir a la misma ubica ubicación, de esta manera les será más fácil coordinar acciones con su equipo y entender mejor cuál es la función en la batalla. Como resultado podrán lanzar ataques más efectivos, bla bla bla, podrán interactuar con todos los objetos del mapa sin problema alguno. Fíjense como... atención a la posición, ¿ves? Un aliado llama la atención a esta posición porque tal vez hay un caza, hay una arti, lo que sea por ahí. De camino a la posición, varios aliados avanzan a esta posición. Le pones de camino ahí. Atacando el objetivo. Eh, necesito apoyo. Un aliado pide atacar a este objetivo. Claro, como la de ahora. Eh, solicito fuego sobre esto. Captura. Un aliado ordena la captura de la base enemiga. Defensa. Un aliado ordena la defensa. Este es el simbolito. El eso es el, el típico, el de siempre. Solicito ayuda. Y que después nadie te da bola. A veces sí. Depende, depende del día. Ahora podrán hacer clic directamente sobre un aliado o un enemigo, así como también sobre... bueno, pero... Bueno, es verdad, hoy en día no se puede hacer clic sobre un enemigo. Así como también sobre sus correspondientes etiquetas de tanque, que ahora serán más interactivas. Gracias a esta función podrán interactuar con los vehículos que están escondidos detrás de los obstáculos, bloqueados por objetos del mapa o posicionados fuera de la línea de visión directa. Ah, mirá, interesante... Más contexto y, contexto y significado para los pings. Todos sabemos que una gran cantidad de pings aleatorios durante la batalla a menudo pueden resultar en un exceso de información. Exacto. Que nos distrae de lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla. Antes solía ser difícil comprender el significado de un ping específico. Ahora podrán usar dos tipos de marcadores para darle más contexto a un ping. Atención aquí y me muevo allí. Ok. Me parece bien. Bien. Todos los jugadores podrán responder a sus pings comprometiéndose a él. Al costado de cada ping verán la cantidad de aliados comprometidos. La posibilidad de comprometerse a los pings de los demás jugadores reducirá la cantidad de incertidumbre y agregará visibilidad a las acciones de los compañeros de equipo. Interactuar con el mapa. Con el clic izquierdo podrán señalizar un punto del minimapa para llamar la atención de los aliados. Por otra parte, con el clic derecho podrán decirles a sus compas que su intención es moverse a una zona específica del campo de batalla. Esto me parece bien, me parece muy bueno esto la verdad. Moviendo el círculo de apuntamiento aquí, moviendo el círculo, apuntando aquí, ¿ves eso? La artillería. Me parece, me parece que está muy bueno. Los comandantes que estén jugando a, a bordo de las artillerías podrán notificar a sus aliados que, punto, atacarán. Para hacerlo tendrán que hacer clic izquierdo, o sea, hay que seguir cliqueando básicamente en el minimapa durante el modo estratégico O marcar un ping para llamar la atención de los compañeros en el modo normal La opción de control más clic derecho no se ha modificado Ah, mirá, ok, perfecto Rueda de órdenes adaptable También modificaremos la rueda de órdenes para que se adapte a lo que quieran marcar con un ping Sea una zona del mapa o un enemigo eh, o un, Ya sea un enemigo o un aliado ¿no? Las dos órdenes inferiores Ayuda y recargando serán inmutables Mientras que las dos superiores Cambiarán, o sea, quiere decir que Ayuda y recargando no van a cambiar Mientras que las dos superiores cambiarán Según el contexto de la acción También podrán dar las gracias A sus compañeros de equipo O responder a sus órdenes, sí, porque hoy en día Por ejemplo, pedís ayuda, alguien tal vez Viene amablemente a darte una mano Y simplemente tenés el afirmativo como que nos estamos daño, dando el guiño de que me viniste a ayudar, te agradezco o pasa también que a veces te quedas trabado en una piedra o te quedas en algún lado dado vuelta viene alguien buena onda que a veces también pasa que no hay buena onda y no te empujan y te dejan ahí al lado eh, y, y bueno entonces después le pones el afirmativo como diciendo gracias, ¿no? hay como cosas que ya más o menos se sobreentienden entre los propios jugadores del What. órdenes órdenes rápidas actualizadas también cambiarán las órdenes del juego que se pueden dar usando las teclas eh, F. Ahora las órdenes dependerán del contexto del objeto al que, quieren, al que estén mirando cuando den la orden. A ver, T atacando, orden rápida actual, orden nueva rápida, atención a la posición, necesito ayuda, solicito ataque, defiendan, capturen. F3 ataquen, F4 vuelven a la base, F5 afirmativo, F6 negativo, F7 ayuda, F8 recargando. Ok. Te ayudaré, gracias. Retirada. Tipo, nos están cagando tiro. Vámonos vámonos a la mía, Retirada. Bueno, habrá que verlo. La verdad que habrá que verlo. En principio me parece muy buena. Eh, digamos, esto se venía aplicando ya porque he visto varias batallas de consola, de what console. Y tienen muy buen sistema ahí. Eh, la verdad que me parece muy, muy bueno que lo podamos, por lo menos. Imitar en ese sentido al consol porque mientras sea para sumar digamos todo, todo es bienvenido no se olviden que este fin de semana tenemos por dos de experiencia en la tripulación tenemos el 204 aniversario de la independencia de la república argentina que todavía está eh, salió ayer pero todavía está eh, activo por decirlo así las misiones y eh, pueden obtener el camuflaje de la republic argentine Ves el estilo 2D, viva Argentina y después podés obtener también, creo que había eh, emblemas, el jaguarete, viva la patria, el mate, la banderita, la escarapela, bla, bla, bla, bla, y todo eso. Eh, tenés que básicamente hacer 3.000 puntos de daño, terminan todos los 10 mejores, 5.000 de daño, 5 mejores jugadores de tu equipo, juega 10 batallas. Bueno, tenés que jugar, básicamente va a salir solo. Si te pones las pilas, eh, va a salir. No tendría por qué no salir, digamos. No son misiones muy, muy complicadas, quiero decir. Después, por otro lado, tenés... Eh, ah, otra cosa. Está, para aquellos que tengan la posibilidad y quieran, está el eh, Lorraine 40t. Si no vi mal, para que nos vamos a fijar total, no me cuesta nada. Vamos a la tienda premium. Eh, tenés el Lorraine 40t, si no mal recuerdo. Tenés el Scorpion G, que me encantaría comprarlo, pero no, tengo, no, no llego. No. Me faltan unos, pes unos pesillos unos dolarcillos y no llego entonces se me estaría complicando eh, tenés el, el defender todos aquellos que tengan la posibilidad y quieran comprarlos bueno yo les aviso por las dudas por si no estaban enterados tenés el defender tenés el strb bueno que este es tier 6 pero de tier 8 tenés el scorpion g y tenés el eh, el M449 con el camo, el Liberté Que es exactamente igual, es lo mismo Pero cambia el camo Y tenés el Lorraine 40 toneladas Yo se las dejo ahí picando Además tenés el T26C5 el Patriot, el Patriot Que ese ya estaba igual de antes Pero bueno, yo te lo aviso por las dudas para que me digas Después no me digas, che pero Nando no me avisaste Tal cosa Bueno, estás avisado ¿Qué más, amigos? ¿Algo más? Eh, no, creo que... Ah, bueno, hoy empiezan las refriegas. Las batallas de 7 contra 7 en tier 10, chicos. Acá, mirá. Hoy comienzan. Esperen que me siga haciendo unos mates porque tengo un hambre marca cañón. Eh, a ver. Empiezan las refriegas, chicos. Son batallas de eh, encuentro, ¿bien? Eh, en vehículos solamente de nivel 10, ¿bien? bien Puedes ganar bonos, créditos y reservas personales. Eh, acá tenés un par de cositas que podés ir ganando. El tiempo vuela, halloween emblemas, inscripciones. El estilo eh, 2D de Portero 2018. que ese creo que lo tengo, me parece? No me acuerdo. Eh, estilo 2D Autumn out Wind. Eh, ventisca de otoño sería. La verdad que está bastante... Está bueno, normal Un estilo, más Este es el de portero, está, está bueno Este me gusta Pero porque era ese evento de fútbol Sí, lo tengo, lo tengo este, me parece. Bueno, eh, cómo puedo jugar Y cómo, dónde empieza, no sé qué Te vas a donde dice Battle, Random Battles Como dice acá, y dice eh, Timeless Brawl ¿Cómo es? Refriega O batallas de equipos, que se decía, creo que era Van a ver un par de mapas. ENSK, Línea Sigfrido, Muro Banca, Estepas, Himmeldorf. Eh, las batallas se llevarán eh, en el modo encuentro y solamente a bordo de vehículos de nivel 10. Duran 10 minutos, no se pueden obtener logros de batallas aleatorias. Es como un evento aparte de las batallas aleatorias. ¿bien? Eh, se puede capturar, se pueden usar reservas de clan. Va a tener una cola independiente de lo que es las random de las aleatorias. Edmund Maker intentará emparejar no más de tres eh, cazatanques y, y, y tanques ligeros para cada batalla. Solo se permitirá un pelotón y una artillería por equipo. Qué bueno que limiten las artis, gracias. Lo lamento esos clicker. <risa> no, mentiras es un chiste. Los pelotones están limitados a un máximo de tres jugadores. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Embárquense en misiones especiales, fichas. Puedes ganar, eh, tenés que posicionarte entre los 5 mejores jugadores Y lo mismo, y ganás no sé qué Emblemas Una medalla de participante de aventuras Calcomanías que no me interesa para nada Calcomanías que no me interesa Calcomanías que no me interesa Estilo que mucho no me interesa 25 bonos que sí me interesa Y reservas y 50 bonos que sí me interesa Además te dan dos vehículos de alquiler El 140 y el 111 5A eh, si no tienes vehículos de nivel 10, podrás alquilar uno. Todos los tanques de alquiler del modo refriega son réplicas exactas de vehículos existentes eh, con las mismas características. Bueno, ya saben, chicos, pueden jugar eso, pueden jugar con amigos, pueden jugar solos, pueden jugar como quieran. Es una nueva eh, forma de divertirse también jugando al WOT para salir. Son 7 contra 7, ¿bien? Básicamente para salir un poquito de las randoms. Y Acá no vas a perder puntuación personal No vas a perder Win 8, no vas a perder nada Es como si fuera por decir algo el frontline. Viste que esa parte del juego, bueno, algo así Y por último Les quiero decir que una cosa más Que ya es lo último y no los molesto más Porque se está haciendo muy largo este video Bueno, 13 minutos, la verdad es que hablé bastante rápido eh, Gracias a la gente de Wargaming Vamos a estar sorteando, creo que todavía no lo dije en un video Pero bueno, creo que esta es la primera, si sí, lo he dicho en directo Así que las personas que me estaban viendo en directo Súmense a los directos, chicos, está bueno, eh, nos cagamos de risa, la pasamos bien, eh, juego siempre con la cuenta Sheriff, eh, si tienen problemas para, para, digamos, para que les notifiquen de los directos, pueden sumarse al grupo de Whatsapp que estoy dejando abajo, ahí siempre, siempre aviso cuando estoy en directo y mucha, mucha, mucha gente gana oro y gana mucho oro, hay gente que se ha llegado a llevar 1000 de oro, 1250 de oro en un solo directo, ¿Por qué? Porque no hay, no hay delay Y salgo siempre con la cuenta Sheriff ¿Bien? Entonces, no hay delay, salís con el mismo tanque Que salgo yo, justo me encontrás en batalla Esperás medio agazapado que me baje en vida Y salís ahí al acecho Con las garras para hacerme pelota Y te llevas el orito eh, Justo hoy me lo encontré a Jimmy, bueno, mejor dicho ayer Me lo encontré a Jimmy, justo Él con su cuenta Sheriff, yo estaba jugando una partida mía Con el Scoda T27 Y me le abalancé como si fuera Un jaguarete. Eh, contra el pobre venado Y lo hice, lo hice pollo al pobre, pobre Jimmy Así que me gané en mi cuentita personal Mis 250 moneditas de oro Y estaba muy contento Está buenísimo, chabón Te divertís, la pasás bien y encima ganás oro ¿Qué más querés? Sumate, sumate a los directos siempre, siempre aviso Eso, y lo último que sí les quería decir es Lo siguiente Voy a estar mmm, Como les decía recién Gracias a la gente de Wargaming Que por los 5.000 eh, suscriptores acá en el canal de youtube nos ha regalado lo que son eh, un tier 7 un tier 6 y 3 packs de 7 días de cuenta premium bien lo vamos a ir eh, dosificando por decirlo así algunos los voy a entregar los voy a entregar en directo eh, será tipo sorpresa también para que se sumen a los directos para que apoyen al canal desde ese lado también eh, algunos los entregaré porque a veces obviamente por horarios o por trabajo por lo que fuera no pueden sumarse a los directos o simplemente porque no les interesa porque les gusta más ver los, los videos tipo podcast lo dejan ahí en segundo plano mientras juegan al wot y se divierten con amigos o solos como sea y me parece también válido está buenísimo me encanta siempre que apoyan el canal me parece perfecto como quieran hacerlo y eh, lo que les decía nos dan un tier 7 bien qué tier 7 tenemos tenemos la su 122 44 tenemos eh, lo que es el el 1357, que es un tankazo que está muy bueno. El ligero que es muy divertido. Tiene 8 proyectiles en el cargador. Dispara cada un segundo. Está muy, muy bueno. Y el... Y el Panther M10. Esta no me salía el nombre. Maldito Panther M10. Eh, esos son los tres tanques que tenemos de Tier 7. Así que nada. Eh, les agradezco un montón a la gente de Warhammer. Después de Tier 6, tenemos... Eh, déjame ver que ya te digo Porque no me acuerdo de todo Tenemos el 85M Si no es el mejor tier 6 Pega en el palo, de los medianos por lo menos premium. T34-85M El Cromwell Berlin, el Cromwell B Tenemos el Type 64 El kb 2 Ragnarok, el KV-2R Y Sucien I. Así que, tan casos La verdad que son unos bestias De tier 6 son unos tan casos Y de tier 7 tenemos la sus 2244 que pegas unas bombas tremendas el 1357 y el Panther M10 de todos esos, tenemos un tier 7 que podemos sortear, que vas a poder elegir si en el caso que ganes, un tier 6 que vas a poder elegir si en el caso de que ganes así que, pero bueno, tranquilos que vamos a ir dosificándolo como les dije y de a poquito lo vamos a ir entregando durante el transcurso de este mes y además, como les decía, tenemos 3 packs de 7 días de cuenta premium que es uno de los que voy a estar entregando ahora mismo. Cómo lo voy a estar entregando? Vamos a hacer todos los formatos. O sea, para que nadie se quede afuera ni descontento. Igual siempre va a haber alguien que se queje, que esté descontento, pero más allá de eso, eh, lo que voy a hacer va a ser tratar de contentar a la mayoría. Bien, cómo va a hacer esto? No entregando todos de una sola forma. Bien. No va a ser todo como lo hacemos siempre a través de un comentario. No va a ser todo a través de sorteo. No va a ser todo a través de torneo. Va a ser todo. Vamos a hacer un torneito. Vamos a hacer versus. Vamos a hacer. Vamos a eh, entregar en directo. Vamos a entregar en video. O sea, va a haber todos los formatos. Se van a tener que enfrentar entre ustedes para ganar. Y tal vez puede que hagamos algo más. Tipo otro fanart. Que estuvo muy bueno. Y a la gente le gustó mucho. Y participaron un montón de personas. Así que. No te quedes afuera este mes. El mes de julio va a estar muy muy muy zarpado en el canal. Y eh, ya te digo. Quédate ahí. Estate atento. Y si podés, deja like en este video que me ayudas un montonazo. Lo que te digo. Lo último. Ya me voy. Corto. Porque hoy 18 minutos 19 es un montón. No quiero hacer los videos tan largos. Eh, déjame el nick. Tu nick de WOT con algún comentario que quieras. Lo que sea. Acá abajo. Y voy a estar sorteando. Eh, hoy qué es. Viernes. El domingo. El domingo por la noche seguramente. Por la noche de Argentina. Como dice la tarde, Fernando, eh, dijiste que el domingo. Sí, el domingo por la noche de Argentina seguramente voy a estar eh, subiendo el video o haciéndolo en vivo. Depende, eso no sé, todavía no lo sé. Pero el domingo por la noche vamos a estar sorteando. ¿Cuál es una semana de cuenta premium? Tenés 7 días de cuenta premium, man. Gracias a la gente de Wargaming. Eh, entonces, ¿cómo tenés que participar? Deja un comentario acá abajo. En este video y déjame tu nick de what Que esté bien escrito Por favor, déjamelo bien escrito Porque si no después tengo que andar buscando y es un Quilombo, es un lío déjame tu nick de what y tu comentario Abajo en los comentarios de este video Y vas a estar participando El domingo por la noche Hora de Argentina más o menos Alrededor de las 20 horas de Argentina Más o menos eh, por una semana De cuenta premium Muchas gracias chicos, cuídense Y nos vemos en la próxima próxima. Chau chau.